Argentina Aragón se ha convertido en la capital del motor de la península ibérica este fin de semana. La verdad es que ha sido todo un éxito. Ya cuando la convocamos, cuando la hicimos pública, en 10 días se cubrieron las 30 plazas disponibles y nos vimos obligados a ampliarlo en 4 más. Eh, el ambiente ha sido extraordinario, eh, hemos cenado todos juntos, hemos comido juntos, hemos hablado de coches y, y, y no ha habido nada negativo. Nos hemos conocido todos, nos hemos puesto cara, que no nos conocíamos y a ver si conseguimos que de esta reunión salga un futuro Club Nacional de Alpine. Ponernos en el mapa de, de España, de Castilla-La Mancha, es una, es una concentración espectacular con estos coches, aparte ya no solo Morina, se va a ver el conjunto histórico de Morina, sino también eh, el paseo que van a dar por, por la comarca y, y es bueno también el Alto Tajo para, para, para conocerse. Cualquier excusa es buena, ¿no? para juntarse clientes, marca, afición de alpín. Esta ha sido una excusa perfecta, eh, pero también coincide que celebramos el 60 aniversario de la producción de Alpin en España. Es decir, en 1963 se empezó a fabricar la Alpina 108 en la fábrica de Valladolid. coche como este, ¿no? por ejemplo, las 110 originales eh, se ven muy reflejados en la 110 actual, es decir, la base sigue siendo la, la mínima potencia entre comillas posible para eh, conseguir el mínimo peso posible, es decir, conseguir una relación peso-potencia muy buena, no a base de muchos caballos y no a base de pocos kilos. de alpines y me gusta acudir. La marca Alpine es una marca que se creó en 1950 y ya tiene, tiene años, es legendaria y además hay varios modelos, el 110, el 310, el V6 y el GT Turbo y nos gusta, nos gusta acudir cuando hay concentraciones y ver los diferentes eh, modelos que vienen.